La Argentina podría ser gobernada como, como quería eh, Alfonsín, era su, era su idea de fondo, la de Alfonsín, la de una democracia parlamentaria, con un. y también plantea una idea similar, pero a veces, ¿no es cierto? Da la impresión que este es un país este que por ahí. Eh, es, eh, yo me resisto a hablar de la gente, de este, imagine, este colectivo imaginario, ¿no? Pero. Eh, da, da la impresión, no es cierto, que hay muy buenas porciones de nuestra sociedad que, les, que parece que reclama liderazgos carismáticos, es decir, este, gente que, personas que se pongan al frente de los procesos y que sean eh, los que claramente lo conduzcan y no, no da la impresión es decir, que haya eh, una tradición política en, en nuestra sociedad para hacer un proyecto colectivo, no, esta es la, la impresión que a mí me da. ¿ves la serie... ¿Alguna vez la viste? ¿La serie Borgen? No. No. Sobre... Es una ficción este, sobre la, el gobierno en Dinamarca. Ajá. Y es una democracia parlamentaria. Sí. Donde efectivamente hay una reina y, y, y, y... Bueno, tiene gran incidencia el, el parlamentarismo, ¿no? ¿eh? Sí yo creo que como modelo político es, es un modelo realmente sedu seductor ¿no? el del parlamentarismo porque bueno la idea es justamente que eh, del parlamentarismo es que no prevalezcan esto, estos liderazgos este, tan fuertes, estos personalismos y que la suerte pero hay de un la, rey ¿eh? hay un rey, hay un sí, presidente muy fuerte sí eh, bueno, es decir el rey naturalmente que eh, lo, los reyes existen, hoy por hoy los monarcas, eh, es una, una institución muy cuestionada, pero práctica casi, que ocupan un, un papel medio decorativo, medio simbólico, si se quiera, en algún punto, ¿no es cierto? Eh, y eh, luego, bueno... Eh, uno eh, piensa no es cierto que bueno estos, los primeros ministros que son los encargados hemos visto ya experiencias en los parlamentos en sociedades por ahí yo no sé si más evolucionadas, esto habría que verlo esto todo es relativo no eh, de qué manera no es cierto eh, bueno ante determinadas crisis eh, los primeros ministros actúan como fusibles no Dando paso, realmente queda muy claro que la soberanía reside en el pueblo y, bueno, reside en este, en este conjunto parlamentario. Esto no queda muy en claro en nuestras democracias, donde los parlamentos eh, no tienen la autonomía, ¿no es cierto?, es decir, este, que tienen en otros países. ¿no? Esto es... Eh... Sin embargo, fíjate que... Los modelos parlamentarios que bueno son evidentemente de, de, de, de los países centrales ¿Qué? europeos sobre todo. Eh, hoy en día los sistemas de gobierno están en crisis. Hoy yo estaba leyendo justamente que ha crecido la inmigración europea hacia otros países de la mundo. periferia. Sí. Son más los inmigrantes que se van que los que, los que, que llegan. Que los que llegan. Sí, bueno, yo no sé si esto tenga que ver con la forma de gobierno, ¿no? capaz que tenga que ver este con el modelo de, de, de, no de sociedad, ¿no? ¿Eh? El modelo económico. Ah, ah por, por la crisis económica, vinculado con la crisis económica, sí. Sí, este, cierta de eso, es cierto, ¿no? Este, realmente... Eh, no sé, ya o sea, ahora, bueno, en países tan o en sociedades tan interconectadas, con economías este, globales, ¿a qué punto eh, hoy la economía, ¿no es cierto?, la pueden realmente eh, gobernar las naciones, ¿no? Eh, por ahí eh, creo que, bueno, en nuestro país me parece que hay, eh, en ese sentido, ha tenido en los últimos años una fuerte resistencia este, a, a acoplarse al, al poder hegemónico ¿no? de, de las economías mundiales y me parece que no lo ha ido tan mal. ¿no? Eh, yo esto lo veo, me parece que esta posición que ha tenido el gobierno argentino, este, con, con, todo lo vinculado con la negociación de la deuda, este, ahora con el tema de los fondos buitres, bueno, ha sido actos soberanos me parece muy, muy importantes. pero bueno eh, ¿cómo eh, es lo, lo, la, los, la visión de poderes en el primer mundo en los países europeos y, y sobre todo lo, bueno, lo que estamos siempre conversando que es el tema de, de la justicia la administración de la justicia la cuestión penal sí. ¿cómo se expresa la cuestión penal? en sí, otros es, sí, no, pues de pájaro, ¿A no, no, no, no no, eh, yo creo que, eh, es decir, este, en los países del primer mundo, por así denominarlo, los países europeos, eh, la cuestión, eh, lo, los estados han apelado eh, de una forma... Eh, muy fuerte a la, a la cuestión penal hay en, en los países este, los países centrales eh, un, un, un, un, una fuerte utilización del derecho penal como una herramienta eh, para atender algunos problemas no es cierto?, que tienen y fundamentalmente los vinculados con la con inmigración y terrorismo que eh, como ocurre habitualmente luego derrama para el resto de la sociedad es decir este Estados Unidos, eh, todo lo relacionado con la, el Patriot Act la, las actas patrióticas que realmente han sido aplicadas luego a, a población común, nada que ver con, eh, con organizaciones terroristas como ocurre habitualmente con el, con el poder punitivo eh, lo mismo en Europa, ha habido eh, importantes eh, reformas en los códigos penales eh, orientados a lo que nosotros habitualmente diríamos mano dura. Eh, esto, por ejemplo, se ha apelado últimamente a una herramienta que era impensada eh, años atrás, eh, que son eh, las medidas de seguridad eh, pospenales. Una vez agotada el cumplimiento de la pena, eh, las legislaciones europeas están admitiendo eh, tomar medidas de seguridad sobre mantener privado de la libertad a los individuos una vez cumplidas las penas. Eh, si sí, entienden que eh, bueno, esa, esa persona sigue ofreciendo algún tipo de riesgo para la sociedad, para terceros. Paréntesis, esto no es cierto, este, fue, eh, fue tomado por el código justo de, de Sergio Massa, que también este, ha propuesto eh, medidas de este, de este tipo, las medidas de seguridad este, post penitenciarias o post-penal, mejor dicho. Esto Ajá. es una, una, una clara expresión, ¿no es cierto?, de qué modo, eh, digamos, este, se apela al, al poder punitivo para atender y dar respuesta a, a ciertos conceptos o sea, sociales. Eh, no. Un individuo condenado ¿Un a 20 años, ¿Sí? una vez cumplido los 20 años de prisión, el Estado puede aplicar una medida de seguridad por tiempo indeterminado, hasta tanto entienda que ha desaparecido el riesgo o el, el peligro de, que se ha percebido. ¿Es el, la justicia o otro poder del Estado? No, no, no, el, el poder judicial. El poder judicial, Ajá. bueno, ha pedido, ¿no es cierto?, de este, los fiscales normalmente, que son los que responden. ¿Está a... rigiendo en Europa En España, sí, sí, sí, en España está rigiendo. Eh, ¿Para caso en... de terrorismo específico o No, no, no, no, no, para, para cualquier tipo de medida, para cualquier tipo de mentira. No, para no, cualquier tipo de delito. Sí, sí, sí. Son este, realmente medidas muy, muy extremas, ¿no es cierto? Eh, la última reforma que ha tenido el Código Penal en España este, está orientado en esto, bueno, y eh, montos de pena realmente eh, inusitados, ¿no? Este... O sea, quizá un delito que se cometió en el año 70, pues, bueno, le han dado... 30 años de cárcel. Acá en, en, otro, en otros términos capaz no pida eh, no la pena de dicen no, tiene que seguir preso. Bueno, acá tenemos un ejemplo que es un poco urticante, pero es un ejemplo claro que si bien no está legislado eh, en, en, en la ley argentina, pero que se está aplicando algo eh, relativamente similar, que es el caso de Robledo Puch. Robledo Puch lleva eh, 43, 44 años preso. Eh, privado de la libertad, ¿no es cierto? y eh, durante ese eh, tan largo periodo parece ser que el Estado no ha logrado este, digamos, resolver la situación de este, de este hombre, ¿no es cierto? y bueno, eh, él está eh, realmente sometiendo a una pena a perpetuidad verdadera, yo creo que se va a morir preso evidentemente eh, cuestión que conceptualmente contradice los principios constitucionales, ¿no? muy claramente Obviamente, uno habla de Robledo Puch, este, todo, este, genera una serie de, de situaciones, no uno creo que difícilmente nadie le va le quiera poner el gancho a, a ponerlo en libertad. Pero, bueno, esto es eh, algo similar a lo que se hace con Robledo Puch, es lo que ya se está legislando concretamente. Acá estamos en camino también de re una reforma similar... Bueno, todo va a depender de las, de las coyunturas políticas. Eh, eh, el intento que ha tenido, el, que impulsó este gobierno, que después no se dieron las condiciones políticas, no estaba orientado en esta dirección y que es el anteproyecto de código penal que eh, lideró Zafaroni con una comisión de juristas multipartidarios, donde es eh, un código bastante conservador y tradicionalista, es la verdad, de, la verdad de las cosas, ellos mismos los integrantes de la comisión lo admiten, pero que bueno, se, se limitaba a reordenar un poco el desbarajuste eh, operado sobre el código con las innumerables reformas que sufrió en los últimos 20 o 30 años. Un código se supone que debe ser un texto coherente, ¿no es cierto?, es decir, que funcione de modo sistemático. Para ser muy claro y concreto, no podría eh, ocurrir que haya delitos, por ejemplo, contra la propiedad que sean más eh, severamente sancionados que los delitos contra las personas, contra la vida, porque esto altera la escala de valores. Eh, sin embargo, bueno, esto es lo que ocurre. Tenemos en este momento delitos tan o más severamente sancionados que los delitos, eh, delitos contra la propiedad tan o más severamente sancionados que delitos contra la vida. Entonces, este... Por ejemplo... Bueno, y hoy eh, un delito contra eh, delitos contra la propiedad en concurso podrían tener 50 años de prisión. De hecho, se han aplicado o delitos contra la integridad sexual, yo no, no pretendo minimizar ni los delitos contra la propiedad ni contra la integridad sexual, pero eh, hay varias condenas ya aplicadas en los últimos años de 50 años de prisión en nuestro país. Eh, y esto daría la impresión, ¿no es cierto?, que altera las escalas de valores cuando eh, los delitos contra la vida, el homicidio, tiene de 8 a 25 años de prisión. Obviamente, hay delitos con deter hay homicidios con determinadas características que son más severamente sancionados, con pena de prisión perpetua. Pero bueno, de todos modos, este, el, el delito básico contra la vida eh, tiene un tope de 25 años. Pero no solo eso, de acuerdo al tratado de Roma que prevé eh, la sanción contra los delitos de lesa humanidad, los delitos más graves que ha previsto la humanidad tienen un tope temporal de 30 años y muchísimas legislaciones, es decir, están previendo sanciones más graves eh, por delitos comunes, muy graves, sanciones más graves, por ejemplo, que contra el delito de genocidio esto es una incoherencia realmente, ¿no es cierto? bueno, bueno este, El otro día me quedé pensando en algo que vos me hiciste una pregunta muy perspicaz y muy, muy aguda y yo capaz que no estaba suficientemente preparado pero, eh, y bueno con estas cuestiones de las trampas de las palabras que uno mismo tiene, ¿no es cierto? Muy, cuando vos me hiciste una pregunta acerca de, yo, de que yo recurro en mi discurso eh, a la idea de la paz social, la búsqueda de la paz social y si esto era posible y si era factible eh, yo estuve pensando bastante lo que vos me dijiste que no me lo dijiste de casualidad este, evidentemente y yo debo ahora, eh, producto de, de haberlo realmente pensado en, en esta cuestión de los límites de las palabras decir que eh, ciertamente eh, la paz social en una... ...sobre todo en una sociedad capitalista creo que es un ideal imposible de alcanzar... ...en tanto y en cuanto existan intereses en contradicción eh, tan distintos... ...de qué modo, ¿no es cierto?, podría este, de establecerse la paz entre los sectores... Este, ...postergados, este, excluidos con aquellos, eh, aquellas minorías que todo lo tienen, ¿no es cierto? Eh, yo creo que la idea, ¿no es cierto?, para ser más preciso en el lenguaje... Eh, es hablar más que de paz social, hablar de pacificación, de buscar mayores niveles no es cierto de convivencia en una sociedad. Esto creo que es este, un, un fin lícito para buscarlo, es decir, este, que procuremos este, buscar eh, formas de coexistencia que no es la, eh, la, la paz ¿no es cierto? Este, artificial, ficticia, que seguramente va a ser muy difícil de alcanzar en tanto y en cuanto existan las asimetrías y las desigualdades que nos propone fundamentalmente la, la sociedad del capitalismo. Lo quería hacerte, pues me quedé pensando honestamente en eso que no fue casual que vos me dijiste. Cuando un gobierno X, en cualquier lugar del mundo, convoca a la paz, mm. a mí naturalmente me sale mirarlo de reojo. Mm. Mm. Si le agrega democracia, más rojo todavía, <risa> este, seguramente, porque bueno es, ese tipo de, de banderas mm. se levantan cuando se hace todo lo contrario previamente, sí, lo, lo, comprendo, o, lo comprendo, o se anuncia que se va a hacer todo lo contrario, sí, lo, lo comprendo, yo este de hecho eh, en Uruguay eh, las leyes de amnistía a los militares también tenían que ver con la pacificación y las pretendidas leyes de amnistía acá tenían que sí, ver con la pacificación. Por eso habrá que ver en, en qué términos se propone, que, quién lo propone, eh, yendo al, justamente, bueno, el punto de Uruguay, eh, Uruguay, este, eh, que lo conozco bastante últimamente, he ido varias veces y tengo muchos amigos, este, sobre todo, bueno, amigos del Frente Amplio, eh, bueno, ellos este, naturalmente que están buscando, ¿no es cierto? Eh, creo que todas las sociedades buscan formas de convivencia. Fundamentalmente, formas de convivencia, es decir, la, forma de, la única forma de convivencia creo que es, son de las sociedades inclusivas. A ver de qué modo, ¿no es cierto?, podemos traer a, a, a las personas, a nuestros vecinos que están marginados de las cosas que nosotros en general este, tenemos. Eh, bueno, para poder realmente volver cerrar la brecha que existe. Yo estoy muy, muy preocupado. El otro día, bueno, escribí una pequeña columna ahí en el diario, ¿no es cierto?, este, con las dos necocheas, que son las dos necocheas, las dos Tres Arroyos, las dos provincias de Buenos Aires, las dos Argentinas, etcétera, etcétera. Creo que eh, este me parece que es la clave del momento, ¿no? Es decir, a ver de qué modo eh, logramos eh, generar políticas en mayor medida de las que se han hecho, ¿no es cierto? Que evidentemente no están alcanzando, no son suficientes eh, para integrar esta, estas dos sociedades. para que Es decir, este, eh, eh, la parte de la sociedad que está excluida de, de, de, de, una, de una forma... Este, donde, donde cuente medianamente con los derechos, pueda, pueda regresar, ¿no cierto? Pueda contarlo. Yo me niego, viste, bastante a hablar de los, de los vulnerables. Eh, creo que no, no hay vulnerables, sino que hay vulnerados, que hay este, parte de la sociedad que alguien le sacó los derechos. ¿viste? Este es el tema, cierto? Que hay que ver cómo hacemos para restituir los derechos. Y esta, hay diferentes niveles de responsabilidad, por supuesto. La principal responsabilidad es la del Estado, ¿no es cierto? pero también me parece que todos tenemos y aquellos que tenemos este, algún nivel de diligencia entre comillas, eh, yo creo que no podemos agotarnos en la propuesta, ¿viste? que tenemos la responsabilidad, el deber ético y el deber moral de hacer algún tipo de propuesta, es decir, este, para tratar de, de mejorar nuestras formas de vida, ¿no? este, de vivir en sociedades mejores. Eh, a mí me preocupa ¿viste? El, tema de, el tema este, ¿no es cierto?, de que la coexistencia, de que podamos coexistir, ¿no? que podamos convivir. Eh, pero, pero eso, ¿viste?, me parece el tema, ¿no es cierto?, de la, eh, la necesidad de que no nos agotemos, ¿no es cierto?, en el diagnóstico y en la protesta. Que veamos, y esto, bueno, es un poco lo que hemos estado haciendo con la cuestión carcelaria. Y hacernos cargo del tema, este, del tema carcelario eh, con el tema de la seguridad pública también, ¿no es cierto? Vamos a esas cuestiones carcelarias que nos quedó pendiente de la otra vez charlar lo de Punta de Rieles, Punta de Rieles y lo de Ushuaia. Sí, ¿verdad? sí, Ushuaia, <risa> chicos. Qué mirá. bueno, qué bueno. Ah, buenísimo. Eh, Estuviste eh, un par de días allá. Sí, sí, impresionante. Lindo, ¿eh? ¿No habías estado en Ushuaia? No, no sé que Ah, sí, sí. Yo he estado varias veces este. muy lindo. No sé si podría vivir o allá, sea, ¿no? Este, ¿no? No, qué duro no, no, que tu agarró una nevada, te digo, de no. 50 centímetros. Sí. Yo creo para pasar un par de días está, está bueno, inclusive viste, no sé, las 9 de la mañana, nueve y pico, hasta de noche, todavía muchas horas sí. de oscuridad. No, no, no sería con mi estilo de vida y pensaba, bueno eh, mencionaste a Robledo Pucci, me, me, me acordé necesariamente de otros grandes delincuentes famosos de la claro. historia que terminaron en la cárcel del Fin del Mundo mm -hmm. El Petit Sobrejudo, bueno. Petit Sobrejudo. Sí. Que cometió crimen. Radovinsky. Simón Radovinsky. Que, él, él logró escapar, él logró huir. Sí. con la ayuda de, de otros anarquistas. Y, la, pero fue puesto a prisionero otra vez. Y este. Bueno, pero el, el concepto, ¿no? De.. ¿Cómo se, ¿Cómo se.. La conceptualización del año 1900 sobre lo que tiene que ver con lo carcelario, que no ha cambiado.. Mucho y a veces las barbaridades que se escuchan hoy en día en la opinión pública, entre comillas. Por ejemplo, una de, las, una de las cosas que me encontré sorprendentemente entre los carteles que, que están en el Museo de la Cárcel, el tema del peculio. Uh -huh. Los presos que todavía siguen existiendo. Claro, existió uh -huh. los tiempo inmemoriales uh -huh. claro hasta los esclavos de las antiguas civilizaciones tenían su paga claro. este, sin embargo hoy en día es, es una escandalización cuando se trasciende que hay un sueldo para los presos y en el año 1900 los presos recibían un sueldo claro Como sí, una, una parte se le retenía para los gastos que ocasionaban el presidio, otra parte se remitía a la familia y otra parte se ahorraba. Sí. Sí, sí este, yo la verdad muchas veces me pregunto a ver si en la cuestión carcelaria, penitenciaria, estamos mejor o estamos peor que en 1900, o sea, 100 años después, cuánto hemos logrado evolucionar este y involucionar. Y la verdad, viste, bueno, tengo mis dudas. O sea, evidentemente que no exista más esas cárceles así con los presos, con los trajes a raya y, la, eh, y los grilletes puestos en la, eh, los tobillos, bueno, uno supondría que, que es este un, un avance o picando piedra a los costados de los caminos, ¿no? Eh, bueno, sin embargo, hay cosas que por ahí cambian en las formas, pero en el fondo continúan, continúan siendo bastante similares y bastante parecidas. Eh, esto, no es cierto, eh, el tema, en el tema penitenciario ocurre mucho de lo que ocurre con la cuestión social. Es decir, este, tenemos plasmado en los papeles, este, eh, en sentencias, en legislación, eh, conceptos muy bonitos, pero que no logran permear, no son transmitidos debidamente a la realidad. En la cuestión carcelaria... Eh, hay un concepto que está, digamos, bastante adquirido en la civilización jurídica que dice que la persona privada de la libertad solamente, ¿no es cierto?, se encuentra restringida de la, de la libertad de movimientos, de la libertad ambulatoria, pero no del resto de los derechos. Esto lo, eh, lo ha tomado la Corte haciendo propio un pronunciamiento de la Corte de los Estados Unidos que dice que no existe una cortina de hierro entre las prisiones y la Constitución. Esto es lo que, queriendo, ¿no es cierto?, justamente transmitir que eh, lo único que hay es un perímetro del cual las personas no pueden salir, pero que el resto de los derechos este, tiene que ser respetado. Obviamente, claro, de, de, de, de, esta, de este postulado que a la realidad hay una diferencia enorme y una diferencia que es legitimada por buena parte de la sociedad, por buena parte de la sociedad que todavía sigue percibiendo a la, a la persona privada de la libertad como un individuo que tiene que ser depositado en un lugar por la mayor cantidad de tiempo posible para que no moleste. Esta es la idea de la neutralización, ¿no es cierto?, neutralizar este, socialmente a los, a, los individuos, este, eh, a los individuos molestos. Eh, así que bueno... Eh, se, se está dando una lucha, un, un trabajo muy importante. Hay mucha gente, muchas personas que están trabajando eh, la cuestión penitenciaria, la cuestión carcelaria, eh, tratando de buscar este, fundamentalmente bueno, alternativas a, a este modelo que yo creo que está notoriamente agotado. ¿no? En Ushuaia, uh -huh. año 1900, hasta saqué fotos de las copias de los códigos y reglamentaciones del presidio, eh, se permitía que a los presos que, tienen buena, que tenían buena conducta eh, tuvieran familia fuera del presidio, vivieran fuera del presidio a condición de volver, trabajar dentro, afuera. Este, o sea, evidentemente mm. había alternativas uh -huh. que hoy día podemos decir progresistas y escandalizadoras para sí. mucha gente. Eh, sí, eh, puede ser. De todos modos... Eh, eh. Pero había un gran negocio atrás. ¿Por qué? Lo, el usuaria, Usuaria usuario permitió, el, bueno... El, el Nacimiento y el desarrollo de una ciudad, de, uh -huh. la, de la colonización del territorio, a expensas de la provisión de insumos para la cárcel. Claro. Uh -huh. Los más grandes apellidos de Ushuaia son de Tierra del Fuego, uh -huh. son los mismos de aquella época que proveían de carne, sí, señor. de muebles, de. Alimentos, en fin, que traían en barcos. Tenían hasta barcos propios claro. para venir de Buenos Hay Aires. Hay cinco, cinco libros de la historia del penal de Ushuaia que yo los, este, los compré y que ratifican esto que vos decís, ¿no? Sí. Esta, esta íntima sí. relación y todo el comercio que se generaba, expensas y, y los Yo son candidatos, ¿no? por ejemplo, los nietos o mis nietos de esa época. Claro. Sí, o sí, sí. Apellido, sí. Sí, era todo sin sí, eso. Eso es cierto, si tenés razón. Eh, de todos modos, bueno, lo de siempre. La realidad no es absolutamente homogénea. Eh, en términos generales, la regla general es lo que conocemos de estas prisiones horribles que... Bueno, uno desearía, eh, uno, son verdaderamente infames. Sin embargo, eh, hay algunas cosas, iniciativas interesantes. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí, se, no sé. ha, se ha implementado este, un programa que es Casas por Cárceles, Cáceres, por, Cáceres ejemplo, Cáceres, por ejemplo, sí, sí. Eh, que bueno tiene determinadas limitaciones porque es para personas justamente que están en situación de pregreso, es, en una fase de confianza pero que, bueno, eh, pueden vivir fuera de la población común en eh, viviendas eh, eh, normales, en viviendas absolutamente normales. Hay 900 plazas en este momento, que para una población reclusa de 36.000 presos que tenemos actualmente eh, no es demasiado significativo, pero bueno, eh, es un comienzo, un comienzo y genera una inercia, genera este, una idea en, en, en una dirección determinada. Eh, y, y mirá, y dentro de todo, nosotros estuvimos ayer justamente, yo lo llevé al director de Punta de Rieles, dio eh, una, una charla maravillosa, eh, ayer al mediodía, en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario, donde estuvo eh, la jefa del Servicio Penitenciario, que es una chica que yo la conozco, no sé, digamos, soy amiga, pero tengo mucha relación con ella, Florencia Piermarini, es una abogada, la jefa del servicio penitenciario, una chica muy bien inspirada, pero que, bueno, evidentemente esto no depende estrictamente de voluntarismo, ¿no es cierto? Eh, y les estuvimos transmitiendo ahí, bueno, les estuvieron contando cuál es la experiencia de Punta de Rieles, y hay receptividad en general, hay receptividad. Eh, estuve esta semana dos veces en el penal de Olmos, que es la cárcel, una de las cárceles más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires, 2.500 presos en ese edificio, eh, y me encontré, como he encontrado en muchos establecimientos, eh, fundamentalmente una directiva, eh, el, el personal jerárquico, gente muy joven, gente muy joven, y eh, realmente que uno los aprecia con otra formación, con otras ideas, ¿viste? con ganas de... de eh, ...permeables, digamos, eh, permeables al cambio... Eh, ...yo no, no estoy tan seguro que esto eh, esté ocurriendo con el personal que se maneja... ...digamos, dentro del penal, el, el personal subalterno que en alguna medida... ...todavía sigue con, con viejas tradiciones... ...pero hay varios establecimientos este, eh, donde el personal es jerárquico... ...son gente joven que viene con otra formación... Y, eh, bueno, son, eh, esto es la consecuencia de los cambios este, generacionales, ¿no es cierto?, que ocurre dentro del Poder Judicial, ocurre en la institución policial, ocurren en las instituciones en general que, bueno, eh, digamos, hay un cambio generacional que uno supone que eh, es más permeable o más proclive a los cambios. Eh, por ejemplo... Eh, Cosas que hace no tantos años hubiera sido absolutamente impensado que hoy los presos estén produciendo y generando programas de radio intramuros con absoluta libertad, ¿no es cierto? Que nosotros estamos pasándolos en nuestra radio, en la radio de, de pensamiento penal. Este, esto, bueno, hace no tanto tiempo hubiera sido absolutamente impensable. Los presos contando con, absolutamente, con absoluta libertad qué es lo que ocurre o deja de ocurrir dentro de una cárcel, eh, son cosas que me parece que son... Cambios positivos. Yo estuve el. tienen censura previa? De ninguna naturaleza, no, ah. de ninguna. No, no, no. La jefa del servicio penitenciario, nosotros no le pedimos autorización y ella está absolutamente al tanto. Ella estuvo este lunes, no, el otro lunes anterior en Batán pasó por el, el sitio, el centro de estudiantes donde se produce, donde se hace el, el programa de radio, estuvo bromeando acerca del programa de radio, que lo escucha, lo ha escuchado ella, bueno, y son hechos consumados, en definitiva, eh, digamos, la, la fuerza de los hechos que se van eh, se van imponiendo. Eh, y bueno, te decía, por ejemplo, estuve en Olmos y presencié un, un hecho que para mí fue muy significativo, la directiva... Eh, llevó, hizo un espectáculo de cumbia a las 4 eh, de la tarde, 3 y pico de la tarde. Eh, eh, fueron eh, dos conjuntos este, musicales que, que hacían cumbia y allí estaban 1.800 internos en el patio de Olmos, todos eh, ahí reunidos. Este, eh, y yo no, honestamente debo, debo serte franco, ¿no? yo no podría pasar un día preso en Olmos porque realmente es, es agobiante, ¿no? Pero los percibí eh, gente con tranquilidad, sin disturbio de ninguna índole, conviviendo, divirtiéndose en forma alegre y esto me, dio, me daba una buena impresión, ¿no? Que creo que en algún punto, eh, bueno... Hay una directiva eh, muy permeable, esto ¿no es cierto? de llevar un conjunto como nosotros hemos hecho en Batán, también lo hemos, hemos llevado conjuntos de acá de Nicochea. Sunino. Sí, <risa> claro, Gustavo Zunino, el mamut, este, han ido allá y bueno, le hemos pasado bárbaro. Y esto va resignificando que las personas privadas de la libertad no son bestias salvajes, hay gente indeseable, presos. Yo hoy por hoy no me imagino otro lugar que, eh, para estar que, te, que tuvieran que estar presos. Pero estos son una minoría, ¿no es cierto? Hay gente realmente que eh, eh, no son mis compañeros, eh, como habitualmente suelen decir de los organismos de derechos humanos, los presos son, son nuestros compañeros, no todos. Hay algunos que no, eh, decididamente. Eh, pero bueno, la, la inmensa mayoría están, están dispuestos, este, a, también los internos, ¿no es cierto?, a buscar un cambio. Eh, a mí me impresionó mucho, quería decirte, eh, nosotros llevamos al Congreso de la Nación para darle la palabra a, a los presos un pequeño eh, audio, y lo he escuchado ya dos o tres veces, donde los mismos internos están reflexionando, asumiendo que ellos han ocasionado un daño a terceros. Es decir, este, esto, ¿no es cierto? Y es muy importante que lo digan ellos, ¿no es cierto? Que ellos lo asuman y toman una actitud positiva respecto a esto y vean de qué modo lo puedan reparar. Que no es la reparación económica, sino es la reparación de buscar ellos mismos, ¿no es cierto?, este, eh, bueno, otro, otros causas en su vida, bueno, mejores formas de vida. A veces, obviamente, me voy atajando a lo que me voy a decir, no, no depende estrictamente de ellos, ¿no es cierto?, poder tener una mejor vida y tener más oportunidades, ¿no? Pero el hecho de que eh, el preso comience la persona privada de la libertad a asumir, ¿no es cierto?, que, eh, que puede hacer un cambio y que ha generado un daño, esto me parece que es muy importante para la, la sociedad. Okay. Se me van brotando mil cosas que te voy diciendo. Sí, sí, sí, Mil cosas. Porque eh, vos fijate, se han hecho experiencia y nosotros vamos a hacer una en la segunda parte del año. Madres del dolor. Agrupaciones más reactivas y e vindicativas. Una eh, gente amiga nuestra las invitó a las Madres del dolor. Eh, a recorrer una cárcel, la unidad, eh, la 45, creo, a vincularse con las personas privadas de la libertad. Ingresaron, cuando ingresaron, realmente se sintieron muy impresionadas. Eh, tuvieron la posibilidad de establecer un diálogo con las personas privadas de la libertad. Y bueno, y salieron. La, ¿La unidad 45? En la, en la zona del Gran Buenos Aires, creo que en, en La Plata. En La Plata. Eh. Y bueno, esas, esas madres que entraron, yo no digo que esto haya implicado un no, cambio. Ahí? No, no, no, no, no. Yo no estuve, pero estuvieron otros compañeros nuestros. Eh, esa, esa, esas madres, no digo que sea un cambio institucional, pero esas, esas madres que ingresaron, bueno, salieron y realmente eh, dijeron, bueno, nosotros no, no sabíamos qué era lo que, lo que ocurría dentro de una cárcel, eh, esto nos hace reflexionar. Nosotros para la segunda parte del año estamos programando justamente una actividad en común con eh, las Madres del Dolor, eh, para reflexionar, yo no sé si es muy pretencioso de decir desde dos mundos, pero bueno, al menos de, desde dos cosmovisiones diferentes, reflexionar juntos, ¿no es cierto?, hacer una actividad pública eh, en Buenos Aires, lo vamos eh, a llevar a cabo, bueno, para eh, pensar eh, acerca de eh, las reacciones estatales, eh, frente al delito seguridad pública, pena sistema carcelario y confrontar eh, saberes confrontar puntos de vista yo creo que eh, empatía, eh, me lo sacaste exactamente de la boca cuando estamos hablando o por lo menos yo hablo de pacificación también estamos hablando de empatía ponernos en lugar del otro y no ser tan omnipotentes a veces y en esto también va el tema de las propuestas de pensar que somos los únicos dueños de la verdad que también a veces nos podemos equivocar y que tenemos esta responsabilidad que de los sectores que abrazamos las banderas de los derechos humanos, las dere los derechos y las garantías, podamos admitir que a veces nuestro discurso capaz que no ha sido el correcto, que nos estamos equivocando al proponer eh, nuestros postulados, ¿no es cierto?, y capaz que nos equivocamos eh, en el, eh, al proponerlo, porque capaz que eh, estamos errados, estamos equivocados. Insisto, me parece no podemos ser tan omnipotentes y tenemos que escuchar a los demás. Eh, evitar estos condicionamientos, ¿no es cierto?, que a veces eh, nos provocan los estereotipos. Damos por aceptado algo, que esto es así, y no nos atrevemos, ¿no es cierto?, este, a, a explorar ciertas posibilidades. Yo no sé si te lo, te, yo te lo conté, si lo que, no lo voy a repetir ahora, lo que pasó con nuestro pedido de conmutación de penas, eh, que hicimos en el 2013, ¿te lo conté? No, no me acuerdo. Lo he contado y de qué modo, no es cierto, a veces nosotros tenemos ciertos prejuicios. En el 2013 desde, la, desde la APP hicimos un pedido de conmutación de ciertas penas. Le presentamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires para tratar de aliviar en algún punto la, so, la sobrepoblación carcelaria. Ah, sí. bueno entonces ¿viste? le decíamos eh, gente que está muy próxima a salir, eh, madres con hijos, personas de avanzada edad, este, personas enfermas, bueno, una serie de categorías, le decíamos, bueno, estas personas, el gobernador tiene el mecanismo constitucional de darle la conmutación de las vidas. Nunca pasó más nada con eso. A mediados de junio, mediados del año pasado, me invitan al Senado de la provincia, para hablar de la cuestión penitenciaria, y yo traigo a, a, a cuento, ¿no es cierto?, esto que habíamos hecho, el pedido de conmutación de pena, eh, cuando salgo me, me, me, me agarra un periodista del diario El Día, así fue exactamente, dice, ¿cómo es este, este tema del pedido de conmutación de pena?, le comento esto que estoy diciendo, más o menos, el pedido que habíamos hecho, que no, que no es una cosa extraña, que muchos países apelan a estas herramientas, etcétera, etcétera. bueno, y al otro día, bueno, lo levanta el diario del día, el día y, y se arma, un, muchos medios lo levantan, fundamentalmente diciendo, un juez que quiere liberar a todos los presos, con estas simplificaciones que, que se producen, bueno, ahí estuvo la discusión. En octubre vamos a la Comisión Interamericana, eh, denunciando la situación de las penitenciarías de la provincia de Buenos Aires, va el Estado, a, como contradictor nuestro, eh, ahí nos encontramos con, eh, con el secretario de Política Criminal, César Albarracín, con quien también tengo muy buena relación y estuvimos charlando y pues, tenemos muy buena relación. Estuvimos tomando un café y él me dice, bueno, mira, te voy a hacer, este, te voy a hacer una, una infidencia. Cuando ustedes presentan el pedido de conmutación de pena, eh, a mí me lo traen, ¿no es cierto? Yo lo veo y a mí me pareció que bueno, era una cosa bien razonable, ¿no es cierto? Lógica, y que se podía se lo llevo al Ministro de Justicia, Ricardo Casal, Ricardo Casal me dice, metele, avanzar con el tema, se habían preparado 300 o 400 carpetas de casos de, de personas que podían eh, ser su, su, sujetas de, de conmutación de pena, de conmutación de pena, y cuando se genera el el gran este alboroto mediático a mediados de año, este, que lleva el juez que quiere liberar a los presos, esto que lo otro, esto toma Estado Público, Casa le dice, listo, clausurá, archiva todo. Pero bueno, esto no importa, esto es anecdótico, pero lo que yo quiero ir, ¿no es cierto?, de qué modo nosotros podríamos, por ahí, por eh, prejuicios y preconceptos, dábamos por supuesto que en el gobierno este, provincial iba a estar absolutamente opuesto cuando quizás no era tan así, cuando quizás no era tan así llevamos lo llevamos al director de punta de rieles ayer en el servicio penitenciario terminó la charla y yo la presencié la charla de la, eh, la directora del servicio penitenciario che, bueno dónde podremos implementar esto esto lo podremos hacer a ver pensemos en algún establecimiento entonces es este eh, yo creo que eh, a veces, ¿no es cierto, eh, insisto, los prejuicios y los preconceptos nos generan a nosotros mismos condicionamientos eh, para poder eh, profundizar el accionar, para pro, eh, profundizar las acciones. Mucho eh, temor también a la repercusión pública. Sí. Creo que hay un, un una ignorancia... Pero todo no es relativo, Alfredito. Por lo vos menos, fíjate, eh, hay distintos planos y distintos niveles de, la, eh, de, de este debate público que yo creo que es apasionante los momentos que estamos viviendo. Eh, yo me niego y me resisto, ¿no es cierto? Si bien no soy ingenuo ni, ni dejo de ver la, la realidad, pero que la opinión pública sea tan homogénea. Y te pongo el ejemplo práctico y concreto del juicio por jurados. Eh, todos supondríamos, ¿no es cierto?, que el ciudadano, este no me gusta el término ciudadano común porque, bueno, todos somos ciudadanos comunes. Iba y... a ser cruel, en la... ¿Eh? iba a ser muy cruel el las sentencias de los, la, las penas de los jurados. Y no. sin embargo, bueno, en 10 juicios ha habido 4 absoluciones y dos cambios de calificaciones más benignas. Es decir, que son distintos planos, ¿no es cierto? Distintos planos y que yo inclusive, hasta inclusive lo traslado y al terreno electoral. Es decir, el pueblo argentino creo que nunca se ha suicidado cuando ha ido a las ¿no urnas podríamos capaz me podremos encontrar algún ejemplo donde vos digas viste pero eh, nunca siempre yo creo que el pueblo argentino este, ha obrado con madurez finalmente cuando llega el momento de las definiciones de tener que asumir responsabilidades no es cierto eh, y que por otro lado finalmente Alfredo es decir de qué tipo de democracia eh, vamos a poder hablar si una democracia vaciada de ciudadanía necesitamos este in, in, indefectiblemente es decir este poder eh, realmente eh, contar con este contenido no entonces Conta, contanos, este, vamos a algo que vos querías siempre hablar que es Punta de Rieles. Ah, Punta de Riel es una experiencia y ojalá algún día ah. por ahí que podamos ir. Este, cómo no, bueno, con mucho gusto. estaría te ha gustado lo a Gustavo, no me Y no, te se ve de pero la próxima, cómo no, no. De, me de, me de verdad. En de verdad, no, no, de verdad te digo que me, me encantaría y ojalá yo calculo que este año voy a vuelvo Ahora tengo muchísima. La próxima vez que para ser concreto te aviso. Dale. Es una experiencia maravillosa. Eh, ¿Dónde queda esto? En las afueras de Montevideo, ya eh, digamos en la periferia de Montevideo, ya saliendo. Punta de Rieles históricamente es la terminal eh, del tranvía, por eso es la Punta de Rieles, ¿no es cierto? Que hoy ya no existe más en, en Montevideo. La gran eh, cárcel histórica de Montevideo. De Punta Carretas. Sí, Esa es la... Que hoy es un shopping. Hoy es un shopping, ¿viste? Bueno, esas paradojas de la modernidad, otra historia apasionante, la cárcel de Punta Carretas tiene historias impresionantes, ¿no? El... Otra gran cárcel que hubo en Uruguay se llama Libertad. Bueno, el, el, el país de las paradojas y las contradicciones. Sí. Eh, el río más importante de Uruguay es el río Seco. El cerro más importante el cerro Chato y tiene la cárcel Libertad, ¿no es cierto? El país de las contradicciones. Eh, bueno, eh, tiene, eh, Punta Carretas tiene historias este, impresionantes, la historia de los anarquistas y la historia de los tupamaros. Sí, y cómo confluyeron sus túneles para eh, huir, ¿no es cierto? Sí, sí, el, el túnel que hacen en los años 20 los anarquistas, cuando eh, hacen el otro túnel este, tupamaros se lo encuentran en el túnel que habían hecho los anarquistas. Bueno, esas cosas muy interesantes. Bueno, pero Punta de Rieles, eh, eh, hay que hacer una pequeña referencia. Eh, a diferencia nuestra, eh, en 2009 llega al Uruguay Manfred Novak, que era el relator para las personas privadas de libertad de Naciones Unidas, y hace eh, un informe lapidario acerca de las caras, que no sería muy diferente del que, del que se ha hecho en Argentina, que lo han hecho bueno y nosotros no hemos logrado reaccionar. Como consecuencia de este informe de Manfred Novak, en agosto de 2010... Los tres partidos celebran un acuerdo interpartidario en materia de seguridad eh, pública. Una verdadera política de Estado con el deliberado propósito de establecer pautas, ¿no es cierto?, que trasciendan a los gobiernos y acerca de las cuales existía el acuerdo. Un capítulo entre todas las cuestiones de la seguridad, estaba dedicado a las cárceles, ¿no es cierto?, y que, este, bueno, había que generar un nuevo modelo penitenciario, este, porque este modelo era absolutamente insostenible. acuerdo entre los tres los partidos? Los tres partidos. Eh, hago, lo tenemos publicado, después te lo, te lo mando inmediatamente. Eh, es un documento muy interesante, ¿no es cierto?, realmente en materia de seguridad pública. Esto da la base, ¿no es cierto?, para comenzar a gestar otra... Eh, Básicamente otra gestión penitenciaria que es lo que se está haciendo eh, y un, un experimento piloto eh, que se lleva a cabo en Punta de Rieles que eh, debo decirte no es eh, un jardín de infante ni una granjita con 40 tipos. Es un establecimiento que hoy cuando ellos arrancan 623 eh, varones privados de la libertad condenados. Estamos hablando de gente condenada por delitos de una determinada gravedad, porque si no, no estarían presos, ¿no es cierto?, cumpliendo condena, quiero decir, podrían haber tenido otro, otro tipo de, de alternativa. Una población eh, realmente importante. Se hace cargo eh, del penal de Punta de Rieles eh, un sociólogo, un sociólogo que es Rolando Arbesún. Este, bueno, que viene realmente con una cabeza absolutamente distinta, saliendo de la lógica del gobierno de la seguridad para pasar a un gobierno político de, de una comunidad y, y comenzar a imprimir esta eh, idea. Bueno, él ha estado contando todos estos días de qué modo no, no viene al caso. Pero eh, Punta de Rieles, por afuera, eh, asemeja exactamente lo que veríamos en cualquier cárcel, con un perímetro, es un establecimiento de unas 30 40 hectáreas, eh, tiene un seguridad externa, seguridad armada, este, en el perímetro afuera, dentro del, del establecimiento no hay seguridad, eh, allí la presencia es únicamente de operadores penitenciarios, una nueva escuela, el 62% de esos operadores son mujeres, eh, bueno, con una fuerte formación en derechos humanos, en psicología, en el trato, ¿no es cierto?, este, personalizado con las personas. ¿Podemos hacer algunos números? Este, sí. tenés, ¿Te recordás la población carcelaria de todo Uruguay? Sí, eh, ronda los 10.000 personas. ¿Tiene? Hay una particularidad. Uruguay nos duplica en la tasa de encarcelamiento. Mira. Números para números redondos, ¿no es cierto? Argentina tiene 150 presos cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 300 presos cada 100.000 habitantes. Mira. Esto responde a un poder judicial en Uruguay que es muchísimo más conservador, ¿no es cierto?, que el poder judicial en la República, sobre todo en el Fuero Penal, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Ellos están con el viejo esquema todavía de los jueces de instrucción, ¿viste? patrones de estancia. Este, el poder judicial es uno de los, de los poderes que ha, ha tenido menos reformas este, todavía en, en, en el Uruguay. ¿no? ¿Y Punta de Rieles cuántos presos aloja? Hoy tiene 500, eh, 510 internos, en este momento. En este momento tiene 510 internos. Eh, ambos sexos, no, son todos varones, varones condenados, varones condenados y qué tipología de delito, todos salvo eh, salvo tráfico de estupefacientes y lavado de activos, o sea, eh, salvo eh, digamos eh, criminalidad compleja, porque eso implicaría eh, digamos, otro una una gestión penitenciaria que realmente no, no están en condiciones de, de poder mezclarla, ¿no es cierto? Eh, es decir, este, para poder, digamos, eventualmente eh, tener algún tipo de control sobre, sobre es, ese tipo de, de delincuencia Excede, digamos, de lo que es la población o sea, general, la tipología general. Desde estafas y robos, hasta homicidios, homicidios. Integra, eh, integridad sexual, este, todo, todo tipo de delitos, salvo, para sintetizarlo, salvo criminalidad compleja. Sí, porque bueno, esto supone, se supone, bueno, que podría ser peligrar eventualmente, que eh, manejan otro tipo este, de, este, de logística, ¿no es cierto? Este, Así que eso no está, eso no, no tiene. ¿verdad? Vinculados este, episodios de, de delitos vinculados con el estado. No, no, no, no funcionarios no. funcionarios ah, no. Ex policías. No, no es policías o o o... tampoco. No, no. no graban no, bandas no, con policías tampoco. No, no, no, ah, no, no, no, no, no, este funcionarios, no, funcionarios en general no. Funcionarios no. Bien. Este, de hecho lo que sucede es que hay muy pocos funciones igual que en Argentina ¿no? este, que estén cumpliendo, una, estén cumpliendo condenas ¿no? este, pero es digamos este, delito común no es cierto para ser más, más gráfico eh, Uruguay al igual que en Argentina la mayor cantidad son este, delitos contra la propiedad delitos contra las personas e integridad sexual ¿no? eh, básicamente eso es lo que a donde llegamos. ¿Y para ser destinados a Punta de Rieles? Hay una junta de selección, este, una junta de selección eh, que estudia los casos, ¿no es cierto? Eh, ayer lo contaba Rolando en La Plata, eh, bueno, eh, lo hacen básicamente sobre las postulaciones, o sea que los propios internos solicitan a las personas condenadas que piden ir porque obviamente se sabe lo que es la claro. diferencia entre estar en una cárcel comunista y estar en punta de rieles. La pregunta que eh, él lo, lo sintetizó ayer, Rolando este, Resum, que básicamente se hace, convenceme de por qué vos podés estar en punta de rieles, esto es lo que básicamente le preguntan este, al interno, y qué vas a hacer con tu vida. Es decir, lo que, no, lo que no se admite, ¿no es cierto? Eh, es decir, este, eh, tiene que tener un proyecto, un programa de qué quiere hacer con su vida, ¿no es cierto? La persona que va a ir a Punta de Rieles. Esto es básicamente este, la, la idea. Porque, bueno, en Punta de Rieles eh, la idea, ¿no es cierto?, el principio que se trata de plasmar es el principio de normalidad. Es decir, traer el afuera al adentro. Y de hecho, bueno, Punta de Rieles es un afuera con un perímetro. Es, es un pueblo es un barrio. como no una pausa sí. un atrás. Me, ¿Vos dijiste que solamente condenados? Por lo tanto ya han pasado por un periodo sí. Sí, han, de y Normalmente que, han estado sí, ya en establecimientos comunes, sí, sí. Donde, Y que puede tener años de cárcel. Podrían tener, cárceles, sí, señor, en los establecimientos hasta que comunes. Caen en ya ahí no es cierto son personas con condenación. O sea. Venir de la Seguridad, de Libertad, de Concar, viste, claro. Con cualquiera, vos hablas ahí, viste, y es, es realmente. Y, y bueno, lo consiguen un beneficio. Los internos son los garantes, los internos son los principales garantes de Punta de Riles, son los que más lo cuidan. Sí. Es decir, en Punta de Riles, viste, hubo el año pasado un homicidio, ¿Viste? son las cosas que pasan afuera. Adentro del punto de pasa pasan muchísimas menos cosas de las cosas que pasan afuera, ¿no? Obviamente. Hubo un homicidio el año pasado, ¿no? Hay dos reglas, ¿no es cierto?, que, este, no sé, eh, que ahí implican expulsión. Estar armado, estar con corte, ¿no es cierto?, o traficar, hacer tráfico. Si, sí, ¿no es cierto?, se admite la persona, el que sea adicto, ¿no es cierto?, con él si el adicto, no hay ningún problema, si quiere tener un tratamiento, se, se, se lo trata. Lo que no se admite, bueno, es la posibilidad del tráfico. No obstante que eh, hay algunas situaciones este, que eh, se supone que puede haber algo de tráfico. Bueno. Claro. Me imagino yo este, un adicto. O es sea, difícil imaginar una cárcel donde no haya circulación de... Claro, sí, sí. Sí, pero eh, sí. esto es un lugar muy... Sí, sí, es medio inevitable. Esto es un lugar muy particular, ¿viste? Es muy particular. Ojalá que puedas venir, ¿viste? Porque bueno, entras ahí y ¿qué te diría, Es como si entras al barrio 9 de julio, una cosa medio parecida. Una cárcel pobre, no es Noruega, no es Suecia, es una cárcel pobre, ¿viste? Bueno, y vos entras a circular por ahí y te encontrás este, con los almacenes, eh, te encontrás con una peluquería, una casa de tatuaje, una casa este, de, de chacinados, un vivero, eh, la biblioteca, la radio, el hospital, eh, escuelas, este, bueno, todo todo lo que pueda haber está en un pueblo. La gente, el 80% de la población, deambula libremente durante las 24 horas del día. Este, se alojan en pabellones, pabellones, no, pabellones eso es casa. lo que hay, sí, sí, son, son pabellones colectivos. No hay.. Eh, eh, eh, eh, Ronaldo quedó muy gratamente impresionado con el tema de casas por cárceles, pero le dice, mira, eh, yo no veo cómo hacerlo en punta de re, no, no hay espacio físico, a pesar que es un predio muy grande, porque hay muchos emprendimientos productivos, este, así que no hay prácticamente espacio físico. Eh, pero le gustó mucho la idea eso de casas por cárceles. Por supuesto, porque bueno, él lo contaba ayer, eh, llega un momento que cualquier eh, hombre, persona, individuo necesita tener su momento de privacidad. Esto estar de, en el jardín de infantes conviviendo todo el tiempo con terceros, ¿viste? Es un poco alienante realmente, ¿no es cierto? Eh, Necesitas tener un momento a sola. Eh, pero bueno, eh, están hablando, estamos hablando de un proceso que se arrancó en 2010. Eh, digamos, este, fines del 2012 se pone en marcha, o se llevan dos años prácticamente de, de experiencia que van avanzando. Eso le han planteado a los presos. Ustedes ponen los límites, ustedes van a ser los que ponen los límites. A ver hasta dónde podemos llegar con esto, ¿no es cierto? Bueno, y es tan curioso, este, eh, la directiva, eh, los funcionarios de Punta de Rieles, eh, a fin de año rinden cuentas rinden cuentas a la población penitenciaria de su gestión, qué es lo que pudieron hacer, lo que se hizo, lo que no se hizo, por qué no se pudo hacer y rinden cuentas a la población penitenciaria, ¿no? vos imaginate, no es cierto, cuál es el... Yo cuando llegué, eh, el, el, el primer encuentro, el primer contacto, fuimos a la dirección, hablamos con Rolando, que ahora es un amigo, nos hemos hecho muy amigos, eh, y yo le preguntaba, no es cierto, eh, bueno, ¿y cómo es la vinculación, la relación eh, del, de la dirección con, el, eh, con los internos? ¿Hay comisiones de los, los presos? ¿Tienen, tienen delegados? ¿no, no, no, de ninguna manera, porque acá eso implicaría que sean ellos y nosotros. Acá somos todos los mismos con diferentes trabajos, con diferentes situaciones. Y yo esto lo he visto, lo he visto en las tres veces y vos lo vas a ver cuando vayamos juntos. Eh, van caminando, ¿no es cierto?, y se acercan los, los presos, ¿no es ¿cierto?, los besan, se besan, se abrazan, discuten, ¿no es cierto?, eh, yo he presenciado las discusiones entre el director de Punta de Argelia y los presos, este, vos me prometiste que me iba a traer los libros y no me los has traído, ¿para qué prometés cosas?, le decía el preso, vos no me hables porque yo tenía una computadora y la rompiste, andás a ver por qué lugares estuviste entrando que no estaban permitidos, una no, discusión eh, a grito pelado entre el director de la cárcel y, y, y un preso, no es cierto, cosa este, impensable en la lógica este, carcelaria en nuestro en país Hay, ¿hay algún tipo, bueno esto eh, contarlo un poquito, la organización social, ciudadana, política, eh, bueno, eh, de alguna manera se organiza la gente siempre. Sí, ahí eso, eh, eso eh, Yo para decirlo de algún modo es una cárcel autogestionaria, si tuviéramos que decirlo. Es decir, se gestionan y están en, en permanente transformación. Ahí, eh, básicamente todo el mundo está haciendo algo. Todos tienen que hacer algo con su vida. Este, no sé si es un requisito tan estricto, pero esta es la idea de que todos tengan que hacer algo. Viste, trabajar, estudiar, atender la salud algo tiene que estar haciendo, ¿viste? o sea, no pueden, eh, esto lo, lo remarcaba muy bien eh, eh, Rolando ayer, es decir, las cosas no pueden eh, seguir ocurriendo como cuando estaban afuera, algo tiene que demostrar que, tiene, eh, que hay algún cambio, ¿no es cierto?, por parte del, del hombre, ¿no es cierto?, y en este caso, bueno, el varón, eh, que tiene la intención de, de generar algún cambio con su vida, con su persona, ¿no es cierto?, y bueno... Eh, Básicamente hay muchísimo trabajo. Ellos se jactan en punta de rieles eh, de tener un índice de desempleo más bajo que, la, que en el Uruguay mismo. Eh, en este momento están funcionando cerca de 50 emprendimientos productivos. Eh, hay muchos empresarios de, de afuera que vienen con sus actividades adentro, eh, eh, pero lo, lo, lo más... Per peculiar de todo, eh, es que los propios presos se van convirtiendo en empresarios que tienen sus emprendimientos, es decir, este, que llevan adelante emprendimientos, eh, que generan productos, servicios para adentro y para afuera. Eh, hay algunos emprendimientos bastante importantes de presos que ya han comprado maquinarias en dólares, este, de bloqueras para hacer ladrillos, que proveen al Estado, inscritos... ¿Se este, maneja dinero...? No, no dentro no, eso te lo cuento ahora, no manejan dinero en, en metálico. Eh, pero lo que te quería decir, bueno, eh, empresas con todas eh, inscritos en lo que vendría a ser nuestra FIP eh, los trabajadores están bajo laudo nacional, cobran lo mismo que cobra un trabajador afuera, eh, afuera ¿no es cierto? Eh, Así, bueno, y después eh, con esta idea de la normalidad, bueno, eh, eh, los presos, ¿no es cierto?, van... El, el, el establecimiento sirve, ¿no es cierto?, este, alimentación, eh, para, pero el que quisiera con su dinero, como quiera, puede ir al almacén, compra lo que quiere comer, o a la rotissería, hay arroquicería, este, compra lo que quiera comer con su dinero, y ahí circula, para hacerlo más eh, gráfico y sintético, con vales. Eh, y tienen eh, un límite de cantidad de vales para evitar, ¿no es cierto?, que alguien se haga capitalista. Eh, tiene lo que son, creo, hasta 1.500 pesos uruguayos pueden tener, que es una cantidad interesante para poder eh, manejarse, ¿no es cierto? Pero no, no podría haber un capitalista, ¿no es cierto?, este, porque eso presume que podría este, prestarse, ¿no es cierto?, eh, algún otro tipo de, de situaciones que, que no, no las desean. Pero bueno, cada uno, ¿no es cierto? preguntaba antes si había instancias tipo asambleas, este, instancias de gobierno, de autogobierno. Mira, eh, no, no... ¿Justicia? Eh, de... eh, no, eh, no, hay un principio de autoridad. La autoridad es la directiva, ¿no es cierto? Eh, que es la que finalmente dime los pleitos. Hay una experiencia muy interesante eh, eh, en este sentido que vos decís. En Punta de Ríos tienen un banco un banco, tienen un banco, eh, un consejo de administración de eh, cinco presos que son electos por la asamblea del de, de resto de los compañeros, ¿no es cierto?, y administran un banco. El capital del banco está integrado con un porcentaje de las ganancias de los emprendimientos, que tributan, no todos iguales, de acuerdo al tipo de emprendimiento, tributan y con esto forman un capital social. Con ese capital eh, lo prestan a otras, a otras personas para rescatar algunas empresas que puedan estar en alguna dificultad o para nuevos emprendimientos. Viene un tipo que está preso, trae un proyecto, necesito, eh, quisiera hacer tal cosa, yo necesito estas herramientas, estas máquinas, lo que sea, y el banco este, le presta el dinero. En el 2014 eh, habían prestado 20 mil dólares, ¿sí? para una comunidad de ese tipo, viste, bueno, era, eh, esta es una instancia organizativa este, realmente eh, muy interesante. ¿no? Eh, pero bueno hay una reglamentación también un reglamento interno del funcionamiento hay, hay reglas claro hay reglas de, de funcionamiento no estamos hablando estamos hablando de 500 tipos de 500 personas que han tenido conflictos con su vida no eh, pero básicamente ellos son fundamentalmente los que los que autorregulan no es cierto hay una autorregulación eh, pero te iba a contar algo que ahora se me escapó de la cabeza. Eh, cosas que uno se ve ahí, todo el mundo anda con sus celulares, tiene los celulares, deambulan, están hablando, ¿no es cierto?, con los celulares, tienen una radio. Este, eh, bueno, funciona, es, es muy muy similar a que si uno anduviera por cualquier, en un barrio cualquiera, ¿no es cierto?, con los familiares, están... Están llevando adelante ahora otro emprendimiento, otra están desarrollando en un departamento del interior en Salto, eh, que está frente a Concordia, me parece, Salto, eh, que es un departamento... Sí, arriba está. Eh, bueno, están a, eh, tienen un establecimiento con... Eh, casas estos sí son casas, este, casas comunes donde los precios o sean en una paz de confianza viven con las familias viven con, los que lo desean no este, viven con sus familias con sus hijos los chicos van a y bueno están integrados en la integrados en una ciudad en un pueblo chico que eh, no es alto el departamento es alto el pueblo tiene otro nombre creo que es Concepción me parece que se llama el pueblo eh, Así que, bueno, están llevando adelante eh, un proceso eh, muy interesante. Eh, tienen estos establecimientos con CAR y Libertad, que son cárceles de 3.000 presos cada uno. Ahora están trabajando, digamos, eh, dividiéndolos. Eh es un país que no tiene recursos ilimitados, obviamente, ¿no? sus recursos son muy limitados, ¿no? no es que pueda decir proyectamos, tiramos abajo esta cárcel y construimos otra, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, están haciendo un trabajo, ahora han hecho este, eh, la cárcel de Libertad, eh, la de Libertad la han dividido en cuatro, este, tratando de generar ¿no es cierto? cuatro polos distintos para que no sea un monstruo, ¿no es cierto?, prácticamente ingobernable, este, el director, de, el director de las cárceles del interior es un maestro de escuela primaria. Maestro de escuela primaria. Así que bueno, ¿viste? es este realmente otra, otra concepción, ¿viste? mirar la cárcel desde, bueno, desde una comunidad, ¿no es cierto? El caso de Punta Rieles te sigo preguntando números de el porcentaje de reincidencia 2%, nivelado, 2%, 2%, 2 de reincidencia, eso es lo que tienen metido en el corto periodo que llevan, ¿no? 2% de reincidencia ¿algunos no se quieren ir? no, no, eso se lo preguntaron ayer, no, no, todos se quieren ir, todos se quieren ir pero lo que ocurre es que vuelven, los que tienen los emprendimientos, muchos mantienen los emprendimientos y los siguen manteniendo, es decir, este, que vuelven, ¿no es cierto?, este, a, a los emprendimientos. ¿Sí? Pero eso se lo preguntaron a y no, no, el tema de la ansia de la libertad, ¿no es cierto?, esto no, no hay forma de, de poder este, modificarlo, ¿no? todos quieren, querrían volver a la, a la normalidad es estar preso, es no poder estar con la familia, hay situaciones cuando vayamos, vos nos vas a conocer, hay un preso, que es uno emblemático y es uno de los empresarios, de los emprendimientos más importantes, una bloquera, Julio Núñez es un, vos lo ves es un mono inmenso todo el cuerpo tatuado, cortado viste eh, en el video que tiene La Nación eh, La Nación el lunes publicó esta fue una movida política muy importante, yo lo llevé a una periodista del diario La Nación. Esto fue decisivo, relevante, que el domingo pasado La Nación publicara punta de riel. Esto generó, viste, realmente que estallar en los medios, ¿no? Es la verdad de las cosas. Y ellos hicieron, sacaron 500.000 fotos, videos, y ahí está Julio, lo puedes ver, ¿no es cierto? Bueno, eh, un preso duro, duro de los duros, viste. Y, pero para darte respuesta a vos al tema de la libertad él por ejemplo cada uno procesa su vida del modo que puede y quiere tiene como 10 hijos no él no quiere que los hijos lo vean en la cárcel él hace no sé creo que dónde está hace 10 años que no ve a los hijos imagínate no es cierto o sea lo que significa bueno una persona no es cierto cómo te desvinculadas de tu vida, de, de, de las cosas habituales, de poder andar, esto no, esto no se puede ¿viste? modificar, no va a haber cárcel que lo modifique, ¿no? esto no es cierto de poder estar, eh, a nosotros nos tocó ver, eh, yo he ido muchas veces a las cárceles, bueno, ahí hay Callejón, y ese día, era la última vez que fuimos fue un día lluvioso, había charcos, el barro, era día de visita, y estábamos parados este, en un lugar eh, próximo a la salida, bueno, esta imagen, ¿no es cierto?, eh, de los presos saliendo con sus mujeres, con las novias, con los hijos, y en un determinado espacio ahí la despedida, viste, de que no se termina nunca de despedir y que ven oh, un chao y darse vuelta, es una cosa muy fuerte, viste, es muy, vos decís cómo vuelve este tipo, ¿no es cierto? Después de cómo se va la mujer y los hijos, la madre, viste, ese lugar, viste, a la tardecita, atardeciendo, un día lluvioso, viste, fuertísimo, ¿viste? esto te representa conceptualmente lo que, bueno, lo que es un encierro lo que es una cárcel yo soy, te digo eh, soy francamente abolicionista y me identifico con el movimiento abolicionista eh, he escrito en libros abolicionistas hoy yo no, no me imagino eh, de qué modo podríamos resolver algunos conflictos que no sea con la cárcel yo no me lo puedo imaginar este, algunos casos que realmente... Nadie puede dejar de conmoverse, ¿no? Este caso es muy grave. ¿no? Eh, pero realmente la, la idea es: este invento de la cárcel es un invento, no es algo natural que siempre estuvo, ¿no? Es algo que inventamos los hombres para responder a los conflictos. Eh, y ese, bueno, esto es una idea eh, realmente. Bueno, ¿no? Es un invento histórico. Hasta las tribus africanas más aisladas había otro concepto ah, pero no, otra idea la cárcel como la conocemos hoy eh, es relativamente contemporánea como la conocemos hoy, ¿no es ah, cierto? Ah, es decir, este esta, esta cárcel bueno no, yo pensaba en los presos en la época de, de Colón mm. que, o sea, como que el Estado nunca supo hacer la sociedad nunca supo qué hacer con, el, con los con cierto, Sí, o, entre comillas sí, sí, sí, sí, sí, lo comprendo, sí, sí los que no, no, no encajan en las normativas del momento. Sí. Entonces los mandaban en un barco a, a descubrir algo sí, nuevo, sí, entre de comillas también. Sí, sí, sí, sí, ¿Hicieron? Por sí. Se esperaba que hicieran. Sí. En, en los que pensaban también en el tema de la esclavitud que, que nace desde de, de, de, de, de las entrañas de África. Sí. Cuando las tribus avanzan sobre tribus enemigas, toman esclavos y los revenden a mercenarios portugueses, ingleses, franceses, para a su vez comercializarlos en otros lugares. O sea, la, la traición misma de, de gente del mismo lugar, ¿no? En este caso, sí. principados de, de, de, africanos. Sí. Sí, sí, sí, eh, en cierto punto, ¿no es cierto?, el tema de la privación de la libertad, eh, hoy, hoy más contemporáneamente, bueno, la, la idea está, también tiene, como vos planteabas en un comienzo, este, un, eh, una fuerte raíz económica, es decir, este, el, el, el Estado, ¿no es cierto?, este, pensó que era lo más valioso que le podía eh, privar este, a, a un individuo, bueno... Y es, este, es, el, es su tiempo, su tiempo material, ¿no es cierto? Es el tiempo de poder, este, de poder, de, de poder estar integrado en la sociedad, de poder este, realizarse, es quitarle un, en algún punto, ¿no es cierto? Quitarle un valor económico, ¿no es cierto? Este, al, al individuo. Esto, bueno, eh, hay, hay una serie de, de especulaciones muy interesantes, ¿no es cierto?, que se están este, haciendo eh, ahora. Eh, sobre, el, sobre el tiempo y la privación de la libertad y acerca eh, del tiempo cronológico y el tiempo existencial como para eh, también cuestionar eh, desde algún lugar eh, la idea de la, de la prisión o la idea de la prisión en el sentido que nosotros la entendemos. Una idea por ahí que también esté venía de, lo, de los griegos, ¿no es cierto?, que ellos medían el tiempo este, eh, en, en, como una forma existencial y como una forma cronológica. Son dos, dos medidas distintas del tiempo, medido en días, en semanas y meses, y bueno, y medido, ¿no es cierto?, en nuestras experiencias, medido en en la forma que impacta este, en nosotros la vida, el transcurrir de la vida, que no es lo mismo el tiempo para quienes tenemos muchos más años de edad, para mí no es el mismo el tiempo, ¿no es cierto?, que me queda que para una persona joven de, de 20 años de edad, ¿no es cierto? Entonces no podemos medirlo de, de la misma manera, ¿no es cierto? Estas son este, formas de ir cuestionando eh, a la, bueno, la privación de la libertad y el modo de poder medir este, la privación de la libertad. Eh, hay, eh, incipientemente se está trabajando ahora en, en, en estos temas. ¿no? Así que, este, bueno... Ya por hoy ya estamos. Sí, sí, sí, la verdad es que hemos hablado bastante. Pero bueno, una hora una y media. Una hora y quince.